Bien, Mario, ahorita llegamos al mercado donde vamos a comer porque no habíamos comido, pero mira todo esto. Sí, así, la verdad, sí está, está chido, chido aquí, mira todo esto. Wow. ¡Ay, demasiado fresco, Mario! Se siente el viento. Es el, el tradicional mercado donde tú encuentras comida aquí en Guanajuato. Exacto, y también ropa, y Mario. No. Y recuerdos, mira, enséñale enfrente. Y todo el mundo te chulea y te dice, pásale, pásale, yo, como ya mí. te hablan, Pablo. Pues ahorita vamos a comer, Mario. Vamos a ver qué comemos. Aquí la que sabe de comida es Ángela. Ángela, ¿qué vamos a comer? ¿Qué venden aquí? enchiladas mineras. ¿Enchiladas mineras? ¿Qué traen las enchiladas mineras? Ah, ok eso ah, lo tradicional es el platillo tradicional de aquí de Guanajuato es que aquí en Guanajuato se le pusieron así porque hay, hay muchas minas y hay mucho minero hay mucho minero obviamente va a haber minas y hay mineros Mario <ríe> y también hicieron las enchiladas exacto y pues vamos a ver ¿Qué Vamos pedimos? a probarla. Aquí está Hugo ya esperando la comida, yo ¿Mira? también Mario, ya tengo mucha hambre. Y mira, lo que me acaba de llegar a mí, miren. ¿Las milane milanesas? no, no son milanesas. Enchiladas, mineras Enchiladas, Mario. mineras. Oh, carne asada. Con carne asada, miren acá abajo están las enchiladas. Oh. Es algo tradicional de aquí de Guanajuato esto. Es más ¿Qué pedices, Hugo lo mismo ¿Pero con bistec? No, con chile relleno Ah, ahorita vamos a ver cómo viene Bien. el chile relleno ¿eh? Sí, yo también lo pedí con chile relleno Es más, Mario, enséñales ah. a comer enchiladas mineras Nah, pues no sé, sí, pobre, no mancha Enséñale Super. ¿Cómo las como yo? ver cómo las como yo? A ver. Así, mira las no, como taco, no, cochino No, ah, sí <risa> Así Bueno, así Es que es zurdo Es sí. un dato que no saben de Mario, es zurdo por Combinado eso como así ¿sí? ¿No? ¿Cómo sabe? Rico, bueno, delicioso, malo. Ah, rico. Nada, malo no creo. No, ¿no? la verdad. No, toda la comida de México, bueno, para mí toda la comida de México es buena. No, pero eso sí sabe rica. ¿Tú es tú más. Tú tú tú toda la en la, en la carne también blandita, vamos lo que tiene. Mira, oh, Mario. Mira, como si nada. No, en serio. Mira, qué chido. ¿Han dado ni es probarla? Sí, porque oh, pruebe Hugo sí, sí, sí, sí. Risa, la verdad sí sabe, sí sabe rica, yo lo pedí con carne asada, ustedes lo pueden pedir con chile relleno O, milanesa o, con, de pollo. o con milanesa de pollo o con pollo normal Ajá. Y pues es muy tradicional, aquí ahorita vamos a ver si, tu platillo Ajá, Vamos ahorita a esperar Bien Mario, ahora sí, ya llegaron mis enchiladas con el chile relleno wow. Fíjate, es diferente al mío Bueno, la única diferencia es, es que un, trae un chile relleno Es Ajá. todo, mío trae, ¿Son el enchiladas, el mío trae un bistec y el mío trae un chile Son relleno Son enchiladas mineras, pero con chile relleno de, Sí, complemento vale. y pues así está el, el platillo de paúl y sí, pues muérdenle al chile pues muérdenle al chile muérdenle al chile quiero ver que le muerde al chile a Tan ver cómo está ventilada. por dentro que trae por dentro el chile quiero ver ese cuchillo que es lo que tiene? no es a, no es albur pero quiero ver qué hay adentro del chile eso. queso es el mismo queso si sí, no es el mismo queso sí. es como panela ¿no? Ah, como panela o queso de veras un huevo batido, batido malo. Eh, huevo de batido alrededor, chile relleno. ¿Mm? Capiado. Capiado. Voy a dejar comer, Así que Nos vemos, no sé qué más, pero es un vlog así rápido. rápido. <risa> Estas son muy angustitas? pero ah, demasiada exacto. gente viene a visitar Guanajuato. Sí, Mario, yo pienso que hay demasiada gente porque pues ya se hizo famoso. Y lo es, pero turístico, es turístico, cómo, exactamente. turístico, exactamente. a conocer todo la... México quiere conocer Guanajuato. Ajá, exactamente. Pues ya pueden ver, aquí vengan temprano porque como que en la tarde se llena mucho. A ver, Angelita, a ver, a ver, a ver. Ay, es estaba de maestra sí. ahorita, ¿ah, Paul, Ángela. Sí. Sí. A ver, ¿cuál es la A la ando de londrina de la granadita. ¿La <ríe> ah, otra vez. A ver, Angelita, ¿cómo, ¿cómo se llama? alondiga, alondiga de Granadita A ver, Ángel, anda de maestra A ver, ¿tú sabes qué es la alondiga de Granadita? A ver, dime, explícame Porque es algo tradicional aquí de Guanajuato Donde estaba la Independencia Es donde pusieron las cabezas de los diputados de dentro de la Independencia De José María Morelos y Pavón. Unas dos personas pero en cada esquina pusieron la cabeza de los ejecutados justamente para que vieran pues, que ya los habían matado. En el salón de la granadita, cuando estaba la guerra José Moreno Chico fue quien se arrastró con una piedra en el lomo, el pipi fue para proteger la puerta que no entraran los enemigos, porque ya estaban oh, en el Oh, Paola Ángel así hizo la tarea. Una explicación breve, rápido, hazme algo que, que, que o sea, te o sea, lo estuvieras así. Yo hace... yo, también, o sea, yo no era muy buena en mi historia, de hecho cuando yo estuve pues, Yo alcanzo a rescatar de lo que me acuerdo no, Ahorita les vamos a enseñar lo que es la lóndiga de granaditas Porque yo sinceramente pues, no la conozco Ni yo, María Y lo que sí es muy popular aquí también Es el mirador del Pipila También ah, queremos exacto. subir queremos subir, A ver para si podemos el... llegar Porque se ve que está pesadilla porque está alto ¿Tú ya subiste, Ángela? Ya Y pues miren Ah, qué chulada esos es son Me gusta, me gusta, me gusta y pues vamos a continuar por estas bonitas calles de aquí de, de Guanajuato. Guanajuato. Y ahorita les enseñamos la lóndiga de granaditas. Qué bonito está. Mario. Les vamos a enseñar aquí cómo está, la verdad. Es algo que la verdad está demasiado grande, ¿verdad? ¿eh? Ah, exacto. Se ve muy bonito. es más, Mario? ¿Qué? Vamos a volar. Bien, como les comenté hace rato, Mario, hey. están los túneles. Sí, no más que mi primo pensaba que eran estacionamientos como en Guadalajara. De saber que todo Guanajuato es subterráneamente, tiene túneles. Ajá, son puros túneles y subterráneos. Pues ahorita vamos a entrar a uno, miren a ver cómo está. Para que vean, es literalmente una calle nada es privado. Parece el metro de Guadalajara. ¿eh? Ah, exacto. Miren. Oh, oh. Oh, miren. Y vean, aquí está un túnel de los tantos que hay en Guanajuato. Ya ves que no son estacionamientos. Sí. <risa> Quieres bajar allá a ver qué hay, de qué lado no? No. Desde aquí, aunque ah, okay. te da miedo, por favor. No, pero. Ah, <ríe> me gusta el pitido que trae. Y miren Mario, aquí es otro acceso. Bueno, es el mismo túnel, pero es más adelante. Es que es que por debajo antes de ver que los túneles como que se combinan así. Sí, miren es otro acceso de miles que hay aquí, de De hecho este acceso está debajo del mercado Mario donde comimos. Y miren. Sí, miren. Wow. Qué chido. ¡Qué chido! Y miren, aquí está la entrada. Pues vamos a continuar, son pueblo. cosas nuevas que nunca ¿Qué? las había visto, vamos Mario. a continuar queremos ir al callejón del beso Ajá. ya nos vamos a ver, ahorita nos vamos a teletransportar, ¿eh? sí, exacto Mario, así que vámonos, bien Mario, ahorita ya venimos por el camino del callejón del beso pero mira con lo primero que nos con topamos. con mi hermana. Ah, ángela, no se crean no, no, allá va, sí, allá no, va, allá no. va ángela, no, con las momias Puede de puede, de ser, se puede, tomar, ¿no? puede ser alguien conocido, <ríe> exacto pero, ¿a quién será? no sé Mario, pero yo creo que hay muchas momias en México, como tú dices, ya vamos mm -hmm. al callejón del eso está bonito, fiel, enseña. Muy colorido y bonito, Mario. La verdad, sí, me encantan estos colores, toda la decoración que hay. ¿Tú qué opinas, Hugo? Sí, porque antes de saber que es la primera vez que viene Hugo también aquí en guanajuato ¿qué opina del callejón? ¿Está bonito o no? Bonito. Sí, bonito, No, sí está bonito La verdad Y pues son Pasillos delgaditos Y pues ahorita Yo les voy a dar Una mini explicación Ajá, exacto Por qué Mario. se llama El Callejón del Beso Como pueden ver Aquí ya ah, Está el Callejón del Beso Exacto El, el famoso Callejón les del voy Beso voy a dar una Mario. mini explicación Ok, llama, Mario Atentos Se llama El Callejón del Beso Porque había una pareja La muchacha se llamaba Ana Y el muchacho se llamaba Carlos Y ya de cuenta Que la muchacha Ana Era hija única wow. Y el papá era Muy, muy, muy, muy celoso Órale Igual que mi papá con Exacto. mi hermana, no le permitía tener novio a tan solo que fuera un millonario, ah, un rico, que okay. quería, o sea, lo mejor para su hija, como cualquier Exacto. padre del mundo, pues. Y ya de cuenta que Carlos era un minero y pues no tenía mucho dinero, ya de cuenta que el papá le había prohibido que saliera con Carlos porque no tenía dinero. Y pues Carlos buscó la forma de estar con ella, ella él vivía ahí, Carlos, ahí okay. al ladito. Me habías contado, Mario, antes de venir aquí que. Carlos probablemente compró la casa de al lado para estar más sí, cerca sí. de ella. se dice un mito en leyenda pues, que Ajá. Carlos era muy pobre, pero logró comprar la casa de al lado para poder estar cerca sí, de Ana. Porque la muchacha casi no salía, ¿verdad? Y el papá se dio cuenta que Ana y Carlos estaban ahí juntos. Y el papá le dijo a Ana, hija, no, no quiero volverte a ver con Carlos porque si no te voy a matar. Ana le dijo, ok, está bien. O sea, le dio el avión como cualquier otra ahí Pues Ana no le hizo caso Se siguieron viendo, Paula. Hasta que un día los descubrió Hasta que un día los descubrió el papá Y llevó el papá por la espalda de Ana Y le dio una puñalada wow. por detrás ¿Pero con qué fue Mario? ¿Con cuchillo? No, no sabes, sé, ¿no? la verdad, sinceramente sí. no sé Y la mató en frente wow. de Carlos y Es lo que hizo Carlos, que la sostuvo Ya muerta Y Carlos le dio un beso en la mano y Todo por... eso sucedió aquí, Ana. es la leyenda que se cuenta, ¿verdad? Exacto Y otro dato interesante Sí si vienes con una pareja y si no te tomas una foto, Ajá, vas exacto. a tener siete años de salación, por más siete años de salación, Ajá, siete años y pues pa uno. Y no traemos pareja, Mario. ¿Cómo le hacemos? Mi papá. Y mi papá y mi mamá. No, pues te, te voy a dar un beso en la mano, po. No, no me gusta. Si vienes con tu pareja o con tu novia, tienes que tomarte esa foto. Si no, te vas a salar, po. Exacto, así que si vienen con su pareja, vengan no a, dar beso, a darse el besos. Ah, no, Mario. Mira, Mario, ahorita nos encontramos aquí en el Callejón. Aquí es donde sucedió toda la historia, está chido. Me gusta. Ah, qué bonito, ahorita vamos a recoger el callejón, pero hacia arriba, hacia arriba hay camino Y ahorita nos dirigimos a pasar por la callecita del Callejón del Beso Sí, vamos a subir, vamos a subir para arriba, eh. No, sí. vamos a subir rápido Vamos a subir para arriba, Mario. quiero ver cómo es el Callejón del Beso Sí, pero espera, no me daña la foto, no, no, mira Mira Paul, ahí eso mide 69 centímetros Ajá. de ancho, por eso es muy pegado Sí, sí pero, pero miren, aquí es el verdadero callejón del beso y que pues casi mira, nadie lo muestra Ahí está oh, un bar, un bar. eso chido. no se va mirando Paul. Eso casi nunca lo muestra, Mario, es Exacto. el detrás del callejón del beso Y pues vamos para acá, Paul, a ver qué hay Wow, oh. aquí es una calle normal Fíjate, Paul, nadie había mostrado el detrás del callejón No, del beso. el lado contrario del callejón del beso casi nadie lo muestra, sí. Mario, lo pues chido Mira cómo está ahí Wow. Es muy delgado, son como 69 centímetros aproximadamente, Ajá. por eso, eso también es Solamente muy una persona cabe, Mario. Y por eso la gente. Carlos y Ana siempre estaban juntos. El, no, problema, el problema fue que el papá los descubrió y pasó esa tragedia. La mató el papá. El Ajá. papá era muy celoso, no quería que su hija se casara con Qué un duro, hombre. Madre, Mario. Era un rico y pues llegó y la mató. Carlos la recibió muerta, le dio un beso llorando y pues así era la leyenda exacto y pues vamos a bajar paul por detrás porque vamos a otro lugar ahorita están tomando fotos a ver dónde salimos